Indiferencia moral, fanatismo moral, integrismo, puritanismo, rigorismo, hipocresía moral, moral ad hoc, desorientación moral, nihilismo. Nietzsche proclama la muerte de Dios. Iván Karamazov afirma, si Dios no existe, todo está permitido. Sin el límite de una moral revelada, cualquier sistema de valores es posible. ¿Pero son todos igualmente deseables? Exaltación de la violencia y banalización del mal, individualismo radical y hedonismo superficial. ¿Qué es lo que quedó de la ética? En esa arquitectura conceptual que constituye el pensamiento humano, después de las ideas lógicas, que son las que hacen posible la racionalidad, son las ideas de los valores éticos las de mayor relieve e importancia. Es ineludible reflexionar en profundidad y con tiempo sobre cuál ha de ser su contenido si queremos alcanzar el bienestar tanto en el plano personal como en el social. De cuál sea su significado depende que podamos tener una vida feliz y que promovamos un orden social presidido por la convivencia pacífica, la cooperación social y la confianza mutua. El conjunto de estas ideas da sentido y dirección a nuestra vida ...y son expresión de nuestro compromiso cívico con los demás. Una ética que sea propiamente filosófica... ...para dotar de contenido concreto a cada uno de los valores que instituye... ...no puede tener otro fundamento... ...que las pruebas y los argumentos racionales... ...sobre los que buscamos apoyar nuestra idea... ...de lo que consideramos que ha de ser... ...la felicidad propia y el bienestar colectivo. Carece de sentido... Hacer referencia a cualquier fundamento de carácter natural, ya que, como afirmaba Bayrock Spinoza, el bien y el mal no existen en la naturaleza. Así pues, todo valor es convencional, es decir, fruto del consenso entre las personas. Por otro lado, las concepciones del bien basadas en textos que se suponen revelados no tienen mayor valor que la fe irracional de cada una de las cortes de sus propios creyentes. Tampoco la tradición es un argumento suficiente. Una ética racional significa la superación de la inercia rígida de la rutina de la costumbre. Es la reflexión ética la que ha permitido el progreso de las ideas morales a lo largo de la historia, constituyendo un bagaje de sabiduría ética que ha ido mejorando el trato entre personas y grupos y que ha hecho posible definir una ética de mínimos, un conjunto de valores que buscan ordenar la convivencia en la diversidad y la tolerancia. Dentro de este marco general, cada persona o grupo desarrolla su ética de máximos, constituida por los valores en los que se funda su ideal de vida feliz. De esta forma, se articula la diversidad de puntos de vista y de proyectos de vida con el único límite de las normas básicas de la vida en común, de la ética de mínimos, que han sido consensuadas democráticamente. Vivimos un tiempo... ...que combina peligrosamente indiferencia, desorientación e involución moral. Ante la supuesta pérdida de valores, hay quien pretende imponer su moral a toda la población... ...amparándose en una presunta superioridad moral, sin respetar la diversidad y desde la intolerancia. Dejando de lado los logros de la Ilustración, nos quieren retrotraer al oscurantismo medieval... ...haciéndonos olvidar que ningún grupo particular puede imponer su sistema de valores a los demás utilizando los instrumentos de poder del Estado. Hay también quien se justifica sin límite, cambiando sus valores según la ocasión, con el objetivo de satisfacer sus propios deseos aun a una costa del mal y del sufrimiento ajeno. Desde el mal radical, ejecutado a conciencia, el de aquellos que aparentemente tienen todo para ser felices, pero que necesitan, además, hacer daño a los otros para sentirse a gusto, hasta el mal banal que denunciaba Anna Harent, el de los que siguen pasivamente las normas impuestas sin querer pensar en cuáles puedan ser las consecuencias sin querer aceptar su propia responsabilidad moral. Es el funcionario o trabajador eficiente en su tarea, que es egoísta y hedonista superficial en su tiempo libre e indiferente ante la situación de sus semejantes. Tenemos el inexcusable deber ético de pensar. Pero tampoco nadie puede juzgar el pasado desde el presente de manera inquisitorial como si los seres humanos tuviéramos el deber de tener la capacidad omnisciente de poseer la verdad de todos y cada uno de los valores. Este ha sido y es un camino que se va recorriendo y en el que vamos ampliando nuestra comprensión de lo que pueda ser mejor y más justo. La dimensión ética revela en el ser humano el conflicto que puede existir entre los intereses propios y las ideas que sirven para ordenar la convivencia y la vida feliz. Cuando los intereses se imponen sin piedad, la persona se desliga de la comunidad, se aísla, la soledad, el vacío y el sinsentido se imponen, la convivencia en armonía y la vida feliz, tanto la propia como la ajena, se hacen imposibles.